Bueno, pues, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo y a todo color aquí en esa plataforma preciosa y pues bueno, le damos la bienvenida a, pues, a, a, este, este, espacio. a este espacio, sí, es. de... Hoy oramos en vivo. Amén, así es. Así es. Bienvenidos. Y somos Ahora, sus amigos. Hoy oramos en vivo. Sus amigos envían a abrigar. Y Rafael Cabaldo. Así es. Fíjate que el tema de hoy eh, que el Señor nos ha dado. Estamos, eh, que creo que va a ser muy bueno para, bueno, para, para muy todos. Muy bueno y muy interesante, claro que sí. Va a ser de ayuda y de bendición y de beneficio. Sí, amén, amén, así. Es. Para todos aquellos que lo vean. Fíjate que eh, nada más para empezar así. Un, te, un tema más de, sobre pues, de reflexión, ¿verdad? El tema de hoy, reflexión. Sí. Sobre. Yo, yo espero que lo debe como una reflexión. Sí. Como sí. una reflexión sobre la actitud y la aptitud. Sobre la actitud y la aptitud de apto. Aptitud. Así es. La actitud. Y la aptitud. Así es. Pero ent entonces, una actitud puede subir o bajar, sí. puede ser más o menos. Así, así como en las baterías de los carros, de ¿verdad? Que te ponen sí, el lado positivo el, y el negativo. Como el volumen que, el, que sí. le das también. al eh, Exacto. Y el más y el menos ahí significa eh, positivo o negativo. Exacto. Eso es que significa. Y la actitud también, ¿verdad? Significa positivo y negativo. Sí, sí. El Entonces, más y el más menos. El, el, el más menos. y el menos. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es tu actitud en la vida? ¿Y cuál es tu actitud en la vida? Uh -huh. Y vamos a empezar con, una, con la reflexión de esta forma uh -huh. y de esta manera. Uh -huh. Y hoy entramos a la palabra de Dios. ¿Ustedes seguro que saben de algún médico... Ajá. ¿Sabe de algún contador eh, profesional? Y sabe, pues, de un maestro profesional. Uh -huh. Así es. No, que hay nomás aquí, se queda ahí en el kindergarten, ahí sí, enseñado, no, no, no. eh o en la primaria, eh, porque hay maestros que se toda la vida ahí. ¿verdad? entonces estamos hablando de la actitud y de la aptitud y cómo se obtiene la actitud principalmente con una buena actitud así es así si tu es. actitud es menos no vas a tener ninguna actitud una buena acción ¿verdad? entonces ¿y la aptitud se obtiene por la actividad que tú tengas en tu actitud. Exacto. Así es. ¿La sí. subes o la bajas? Correcto. Y así tu actitud sube o baja dependiendo de tu propia actitud. De tu propia actitud. O sea que la actitud hace que la actitud suba o crezca. Correcto. Así es. Fíjate que interesante, ¿no? Muy, sí, muy interesante, sí, porque porque... Como decir, tu, tu, cómo es tu es actitud todo todo va a depender cómo tú te presentes cómo eres eh, para tener este, una buena actitud o sea de, depende mucho de la, de la actitud cómo eres ok no yo quiero volver a, a, a lo del médico de seguro que se conocen a un médico habrán ido a visitar a su consultorio, es que está ahí en la, en la cuadra, en la colonia, en, en, en el barrio, ahí cerquita de ustedes, o, o bien van a, a los centros de salud, de asistencia eh, general, y siempre te, te dan un médico para que te atienda. Sí, eh, te, te asignan un médico, pero ese médico, si tú tienes las ideas de algo más que lo que él está capacitado, uh -huh. te va a mandar con otro que tenga más experiencia uh -huh. o que tenga una especialidad. Uh -huh. Y de ahí la, la actitud de ese médico que ya tiene una especialidad es que él estudió más. Pues sí, claro se preparó es. más. Claro que sí, así es. Y ahora con eso de la robótica y todo eso, hay médicos, que no se quedan con lo que ya saben sino se van a más sí, pues, allá. Quieren saber más, quieren tener más conocimiento. Y ahí es donde esa actitud va creciendo, uh -huh. va subiendo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tuvo una actitud positiva y le sí. hizo una actitud más positiva. Más positiva, sí es. Fíjate cómo, cómo juegan las dos palabras para una para un solo fin. Sí sí sí. Definitivamente así. ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente cuando... Eh, gracias Mar. Dios te bendice. Dios te bendiga Mar. Eh, en, entonces, cuando uh -huh. nosotros estamos en esta buena actitud, podemos tener muy buena actitud. Exacto, así es. Eh, y, y fíjate, te, te voy a, a mencionar, algo antes de, decía de los maestros, pasa lo mismo. ¿Cómo un maestro se puede ser un catedrático de una universidad? Sí, claro. Si empezó nada más como maestra de quince. Y luego se fue a la primaria y luego eh, pero se preparó más, se, se preparó, preparó más. más sí, claro. y, y luego ya se pasó a la secundaria y luego Así a, a las preparatorias. Y luego se va a las universidades y de ahí va a hacerse todo sí, un catedrático. Sí, sí, sí, se va capacitando más la, la persona, va estudiando más este va teniendo un, un desarrollo en su aprendiz en su aprendizaje exacto. y en el eh, todo está en el en el querer en el desear este, llegar a donde tú quieres llegar exacto entonces ahí está la actitud y está la actitud sí sí sí ahí está la actitud y ahí está la actitud correcto entonces voy a dar un ejemplo más más simple más sencillo más Vale, todo el mundo que, que pudiera ser así, pero también no es para todo el mundo. Pero voy a, a ponerlo así: decía en uno de los días anteriores sobre tortillas de harina. Uh -huh. Hay gente que está especializada en eso, en hacer sí. tortillas de harina. Sí, sí, sí, porque pues, esa es su especialidad. Y no a todo el mundo le quedan bien. ¿Cuál es el problema? que esa persona que no les quedan bien o no ha no tenido la actitud sí. de tener esa actitud exacto. Sí, sí, de, de, de preocuparte porque es para que le queden mejor no y eh, no sabrosas y, y, y, o sea, porque tienes que hacerlo con amor con amor y, y preocuparte pero es que no lo hice bien o sea, mm -hmm. que mejor. tienes que hallar el, el punto el punto este en la cuestión de, de, de, de lo que estoy diciendo para, para que salga mejor. Exacto. Ahora, por ejemplo, eh, y esto tú eh, vas a saber muy bien de esto, para la decoración de los pasteles, sí. de los tortas. De, sí, sí, de, de los pasteles. De los pasteles, Por ejemplo, con, con los panes de, de los de moda. Ajá. <coughs> yo, yo conozco a una chica que hizo hasta un candil. Sí para hacer un, un, un, unos panes, un, un, un pastel de bodas. Un pastel de bodas, y eso si nos está escuchando este Junior, se va a acordar. <risa> va a de qué se trata? Ok. Dios <risa> te bendiga, Edith. Eh, esa chica es mi esposa. <risa> Pero para decorarlo como lo decoró, para hacerlo como lo hizo, se tuvo, tuvo que tener la actitud de prepararse para, para poder tener esa actitud. De poderlo hacer. Así es, correcto. Sí, sí. ¿Y estudió? Sí, pues este, porque a mí me, me, me gustaba. ¿verdad? Este, me porque gusta. es el pastillaje. Sí, el pastillaje. Uh -huh. Sí, el, el, el pastillaje es, es algo, es, es un arte, es un arte muy bonito y, y cuando ya lo, lo empiezas a, a manejar y a usar y, y entre más haces cosas, pues más, más ideas se te vienen y, y más cosas puedes hacer. Precioso. Es y y va por la cuestión de, de, la, actitud. de la actitud. Hiciste sí. saber más. Sí, claro. Y viste a la persona que sabía hacerlo. Uh -huh. Sí, claro. Fue tu maestra. la maestra. Uh -huh. Y ¿qué, qué lograste? Lo hiciste, lo desarrollaste. Sí, así es también. ¿Verdad? Sí, Entonces y, y así podríamos decir un, un candil precioso que, que bueno es, me, me recuerdo todavía verdad y, y si, si Eddie nos está escuchando pues él, él va a saber de qué estoy hablando porque fue el pastel de su moda <risa> pues sí está bien, está en tan pico está bien tan pico, en tan pico sí okay. y, entonces y no. fíjese cómo la actitud nos puede llevar a una buena aptitud Sí, así es, correcto, ¿no? y, y ahí es donde es el más o el menos sí, cuántas así personas es. tienen un teléfono inteligente ahorita alguien que me diga ahí yo tengo uno pues yo creo <risa> que todos <risa> <risa> todos son inteligentes bueno, los, pues los, los teléfonos. Sí. <risa> Todos los, <risa> los teléfonos. Los que no somos inteligentes <risa> son <somos> las personas. <risa> ahí entra ya la actitud el, y la actitud. El, exactamente, así es. Mira, un teléfono ahorita, y uh, me ha gustado haber puesto una imagen, pero no, no, no la puse, pero ya, ya conocí, ahí lo conoce, ya en la mano. Sí. Un teléfono inteligente no es solamente un teléfono. E no, es un teléfono. Una, es una computadora. Es toda una computadora. Sí, es toda una tableta. Sí, sí, sí. Es todo un teléfono. Es un telégrafo. Es un correo. Sí. Es, ahí es, es, ahí es, se resume, ahí se resume todo. Es increíblemente un estuche de monería el, el teléfono. Sí, sí, sí. Es de, increíble. Definitivamente así. definitivamente así es. Es increíble sí. cómo... Eh, por la cuestión de la actitud, puedes ampliar la actitud. La actitud, claro. De saber más, de conocer más, de, de, de estudiarlo, de, de, de agarrar tu tiempo, porque tienes que agarrar su tiempo para saber cuáles son las cosas eh, eh, nuevas que puedes hacer en ella. Los que se hacen maestros o los que se hacen... Eh, eh... De los, de los doctorados es que estudiaron sí, y sí, se fueron a más fácil. a más y a más prácticas, sí, claro y nosotros hemos platicado con personas que dicen, no no, ya, ya no ya, a mí no me digan nada desde los teléfonos porque yo, yo no entiendo nada no yo nomás llamo y, y recibo llamadas ¿sí? y eso todo. Es, todo. <risa> es todo sí y y por qué esa actitud tan negativa Sí porque, de no querer aprender a usar este el teléfono. Sí, porque pues ah, no, o sea, hay, no, no, no quieren, no quieren este, saber más, no quieren mortificarse, no quieren abrir su, su mente, no quieren trabajar en su mente para poder desarrollar eso, no, no, no quieren, no quieren hacer el, el esfuerzo, el sacrificio. Uh -huh. Quieren sí. volver a, a los tiempos cuando tú trabajas en, en, en la compañía de teléfonos? teléfono, que todo era de, de, de, de, de, con cable. Si no tenías el cable conectado ahí en tu casa, era... no puedes tener teléfono. Sí, no, pues no. Y tenías que, si quieres poner un mensaje, tenías que ir al teléfono. Sí, sí, sí, definitivamente. Es que y si quieres ir a poner una carta, pues tenías que ir hasta el correo. Al correo. Okay. Y ahorita con el teléfono. Con el teléfono haces todo. Bueno. Y hasta tomas videos y tomas sí. fotos. Y es increíble lo que ahorita. Sí. Con, el teléfono. con el teléfono puedes este, hacer pedidos, puedes pagar, puedes, puedes tener tu propio negocio también, porque pues ya, ya Por ahorita supuesto, sí. eh, eh, eh, o sea, todo eso se ha facilitado para, para si quieres emprender algo, te, te, te está ofreciendo algo bueno que tú puedes salir adelante, ay pues yo quiero saber cómo es, entonces cómo es, pues yo me tengo que comunicar con la persona que me está diciendo. Claro, ahí es la actitud para poder tener la actitud. Claro, claro que Pero sí. Pero si la persona no quiere saber más, no puede tener esa actitud. Bueno, sí, decir, sí, bueno, pues cuáles son los beneficios que yo puedo tener para yo salir adelante, entonces la persona se preocupa y... Tiene el deseo y va, vaya más, porque quiere saber cómo hacerlo. Así es, así es, así es definitivamente. Entonces quisimos poner la, la reflexión de la actitud con la actitud, porque es tan, tan, tan importante, mi claro. amada, es tan importante, mi amado, que tú y yo y todo el mundo podamos entender lo que significa tener una actitud Positiva, positiva, así con es. Una con una actitud totalmente positiva. Positiva. Correcto, vale. es que. A, a, a, a que, que vaya a amar, a amar, a amar, a amar, a más a amar, más, a más, amar. Más, más, entonces. Es, es, es precioso eso. Entonces, ahí es donde entra el, el, el asunto, ¿verdad? De la actitud y, y la actitud. Eso es querer. ¿Una te deseado. lleva a la otra? Sí. ¿Para bien o para mal? Exacto, así es. ¿No quieres saber cómo se hacen las gorditas de harina? ¿No no quieres que te queden re redonditas? Sí. Pues no hagas sí, nada. Sí. Sí, cual esquier... Vete a la tienda y las compras y ya se acabó. Sí, Cualquier cosa en la vida este, tiene uno que poner el, el interés y el deseo de hacerlo. Si no, no se va a hacer nada. Vas a seguir donde viste. y si te enseñas a hacerlo muy bien. Y te vas hacer unos taquitos de barbacoa bien ricos. Bueno pues no dejes de invitarnos <risa> <risa> ah porque pues qué sí. rico es dar eh, sí. engorditos de harina así pues pero que, que sean de esas y como dicen los, los, los, los nietos eh tortillas de ojos las tortillas de de ojos porque <risa> A las tortillas de harina pues se les hacen los huevitos así de donde se están cociendo. ¿verdad? Exacto. Los doraditos. <risa> los doraditos, sí. Eh, la, tortillas los los, los <risa> tortillas de ojos. Así <risa> okay. es. Eh, bueno, entonces, les quedamos dejándose ahí con, con esa reflexión de la actitud para superar la actitud. La actitud. Y es muy muy importante también eh, esta cuestión, por ejemplo, eh, para las, las personas que están este, en una recepción, que están recibiendo a la gente, por ejemplo, en las clínicas, este, la, la actitud que, que, que toman ellas, o sea, para atender a la gente, es muy importante tener eh, en cuenta, ¿verdad? que eh, se tiene que presentar amigable, o ser bondadosa, Ajá. Con, mucha, con atención con, con el deseo de querer ayudar a la gente este, uh -huh. que, que lleva, que trae alguna pregunta o quiere algo o sea, es bien importante este atender bien a la gente y eso es para, para cualquier persona que está en ventas también en, en cualquier oficina que está de recepcionista bueno, ya me recordaron muy de, de, de, de mi ayer yo le decía a mi secretaria que tenía cuando estaba de gerente de ventas de una compañía de automóviles, este, yo le dije a, a mi secretaria, Ajá. que tenía ahí a, a, a la salida de, de mi oficina, Ajá. mira, cuando entre una persona conmigo, Ajá. lo primero que quiero que haga, después de que le haga claro, todo eso, claro. ¿Ven a ofrecer un vaso de agua, un café o un refresco? Claro. ¿Por qué? Son las atenciones. Por la atención. Son las atenciones, claro. Por la atención, ¿verdad? ¿Para qué? Porque a mí me iba a permitir entonces puede decir, claro que sí una un agüita, un café, un refresco, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quiere Ok. Ya entonces lo sentábamos y ya nos poníamos a platicar porque yo quería ver ahí potencialmente a un cliente que iba a venir con un carro nuevo. Mm. verdad Entonces, y, claro. ¿y qué nos iba a acordar? pues haberle ofrecido una buena atención claro. y te lo estás ofreciendo más un vaso de agua o un vaso con agua sí ¿verdad? claro este porque el vaso iba a ser de, de otro material claro <risa> no, iba a ser de agua <risa> okay. Okay. Eh, o un café o, o un refresco uh -huh. todo dependía de, de, claro. de lo que la persona quisiera okay. entonces pero la, la cuestión de, de la actitud puede llevar ¿Tiene? a algo sí. A una actitud sí, muy positiva. tiene mucho que ver, porque no, nosotros, eh, o sea, hemos, eh, pues ya en, en tantos años que, que tenemos de, de, de estar este, eh, en esta vida, y hemos ido pues, a tantos lugares, y, y, y nos hemos encontrado con, con uh, personas que, pues, no no, no te brindan una sonrisa, un, un saludo, este porque muchas de las veces las personas traen traen problemas en, en, en, en su persona sí. y, y no, no no han sabido dejarlo a un lado para poder atender a la gente. Así es. Y es la cuestión de la actitud con, con la actitud. Sí. Entonces, si no cambiamos, nos quedamos. Sí. Sí, sí definitivamente. Así es. Lo, lo mismo. Por ejemplo, ¿tú qué sabes hacer? A ver, dime, ¿tú qué sabes hacer? ¿Para qué, te crees que, que, ¿Para qué crees que para que estás capacitada uh -huh. o capacitado? Uh -huh. ¿Sabes que tú puedes hacer mucho? Miren, a, ayer estábamos mi esposa y yo escuchando unos testimonios de hace 11 años, este, eh, pues en uno un, de los programas de radio que tuvimos por allá en el área Así donde vivíamos antes. Así es. Y, qué va, que qué, qué, qué testimonios tan precioso, precioso están escuchando precioso. de cómo un buen producto puede ayudar a, a una persona a salir adelante, a salir adelante claro que sí, en en todas las áreas, en su salud y y, sí. y en su economía niña, okay. claro que sí entonces y todo empieza del primer pasito, sí sí, eso es como la escuela, exacto, empieza, pues ya no hay te para empezar sí. sí primero o sea este, por ejemplo, el producto, bueno, recibelo tú, tómalo, tómalo para que, porque a, a, me decía así este, una persona, bueno, este, Elida, sí, él, él, él yo estoy, y me, me, me, me daba y me daba y me, me, me, este, ejemplos y testimonios y, y dice, pero una cosa sí te voy a decir, que mientras tú no lo tomes mientras tú no lo pruebas, nunca vas a saber de qué se trata, necesitas, necesitas tomarlo, usarlo, y, y, y, y el ejemplo también en las cosas del Señor. Si tú no has aceptado a Cristo Jesús en tu vida, pues no, no, no vas a saber de, de lo que te estamos diciendo. Tienes Exacto. que aceptarlo y, y, y conocerlo y, y tener esa relación con Él a través de la oración, a través de su palabra. Porque si nunca lo has hecho, pues no, no vas a saber. Entonces no, Siempre estamos diciéndole a las personas eso precisamente. Acepta a Cristo Jesús en tu vida y, y empieza a desarrollar la fe y vas a crecer espiritualmente. Ahí, ahí entra la actitud y la, exacto, y, la, y la actitud. Exacto, así es. Entonces vamos a pasar a, a lo siguiente. Vamos a pasar ya ahora sí para la palabra. Así es. Eh, de antemano les decimos, ¿verdad?, que eh, si quieren algo más de información, más personal, pues vas a tener que tomar la actitud de, de, de mandarnos un correo o ponernos un texto. Exacto. Okay. Eh, esto va a ser indispensable, porque no te vamos a hacer así más de qué sí y de qué no, porque tú tienes que tomar la actitud sí. de querer saber. De querer saber, sí, porque si vamos vamos más adelante a... a o sea, muchos queremos ayudar a la gente. Sí. Entonces, si la gente no no no llama no responde no pregunta pues ¿cómo les pode cómo podemos ayudar no podemos hacer nada por ellos salgan adelante así es, así es. entonces vamos al siguiente filipenses 2 del 5 al 11 en la nueva traducción viviente nos habla de la actitud y pues, también de la actitud en cierta forma así es y vamos a empezar con el verso 5 y luego pasamos al verso 6. El 5 nos dice de esta manera, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Ah, caray. Andan. Sí, qué exacto, buen ejemplo nos pone aquí en la escritura. Exacto, aquí en Filipenses, es. en esta traducción. La actitud de ustedes uh -huh. debe ser como la de Cristo debe Jesús. De Cristo Jesús. Ah, qué chulado. ¿Cómo está tu actitud con respecto a Dios y el conocimiento de Dios y de la palabra? Uh -huh. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y es. el verso 6 nos dice... Aunque él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Fíjate. Aunque él era igualito a Dios. Él era Dios. Pues sí, claro, claro. Desde el principio de la creación... Desde principio, así es. ¿Verdad? Cuando él dijo, hagamos. Hagamos, hagamos. De, estaba hablando de con Jesús. ¿sí? O sea, sí, Dios sí. y Jesús, él, o sea, hablaba así solo, pero porque estaba hablando a la persona que iba a venir. A venir. ¿Verdad? Esos, o, sea, o sea, Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Eh, exacto, ¿Por porque Dios es un Dios trino. Sí, amén Así es. Por eso Jesús dijo, y no los voy a dejar huérfanos. No, de Voy a enviar al Espíritu Santo para que esté en ustedes el cual lo van a tener allí, pero que no es de ustedes, uh -huh. así como es en Corintios, sí. porque esto es de, de parte de Dios, este es de parte de Dios. entonces, sí aunque él era igual a Dios, no considero esa igualdad como algo a que aferrarse, a que aferrar. y a veces nosotros nos queremos aferrar a cosas que no nos pertenecen a aferrarnos, uh -huh. Uh -huh. nos queremos mucho más que todos, sí. Cuando debemos de ser más simples, más, más sencillos, más humildes. Sencillos, humildes, claro, claro. Así fue la actitud de Jesús. Exacto. Así es. Así fue la actitud de Jesús. Y vamos Entonces, al verso 7. El 7 nos dice, al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Fíjate. Es que nosotros somos el de Dios. Somos y es cuando vino, vino como un ser humano. Sí, Nació de una mujer. Así es. Y de una mujer, pero no de una relación de hombre con mujer. No, no, no, no. Fue, fue Dios estaba, mismo a de sobre ella a través del Espíritu Santo amé. y María quedó embarazada. Quedó embarazada. así es Después de eso, se dice que sí tuvo más amigos sí. Pero pero ese primer hijo, Jesús, nació por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Sí, sí, ¿Por qué? Porque Dios tenía que mostrarse a la humanidad sí, no, sí, en alguna forma, en alguna no, manera. No, la gente no entendía. Eh, sí. eh, exacto. Y sí. todavía mucha gente todavía no, no lo puede no entender. Entiende, así es. Por su propia voluntad se rebajó, rebajó, tomó la naturaleza de esclavo uh -huh. y de esta manera se hizo semejante a los seres humanos. A los seres humanos. Así es. Y así debe ser nuestra actitud. Amén. Tenemos que tener una actitud de estar abajo para poder subir. Correcto. Así es. Si siempre nos queremos mucho, no vamos a dar la oportunidad de saber más. Así es, así es. No, no ya sé, ya sé. Ah sí, sí. Y, ¿por qué no lo haces? <risa> bueno, es que pues, pues es tu actitud, sí. Es tu actitud sí. que no te permite es, no te aprender sí. más, aprender. para que tengas una mejor actitud, sí. porque tú no estás dando el espacio a tener una mejor actitud, porque tu actitud no te está ayudando. No salga. te permite, Exacto. en lugar de ser mal le estás disminuyendo sí, sí. entonces así no vas a poder lograr ningún objetivo en la vida ok 8 bien, al este hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte la cruz. fíjate que qué tremendo él vino a nacer con un propósito Qué bueno ver que María fue el más escogido de parte Pero de Dios cogido, ¿eh? uh -huh. para ir depositar al que se iba a convertir en el que iba a ir a una muerte de Cristo. ¿Sí? Qué importante. Y al hacerse hombre se humilló a sí mismo, dice. dice que, que se humilló a sí mismo. Así es, también. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de. Hay organizaciones que niegan que Jesús murió en la cruz. Por lo menos dicho cuidado a dónde vamos y que, y que aprendemos. Uh -huh. Por eso es tan importante que tú aprendas bien para que crezcas bien y para que tengas una actitud mejor en sí, con amén. respecto a la palabra de Dios Así es. Y, y veamos esto y lo hemos dicho ya en vídeos anteriores Dios no vino a hacer ninguna religión no. como la que conocemos actualmente no, no, no, eso no ahorita hay más de 400 religiones en el mundo sí, sí, sí, sí. pero pues ninguna la hizo el Señor no, no, no, no la, la, la, la religión la hizo el hombre lo que Dios nos dio es, es su palabra. Sí. Para que conozcamos al Dios verdadero y a su Hijo amado. Amén. Así es. Y ahí está la enseñanza. Pero tenemos que tener la actitud de querer aprender para poder tener una buena actitud. Una buena actitud. Es, Definitivamente. Y déjame decirte, nuestro anhelo más grande es que lo poco que nosotros sabemos tú lo puedes engrandecer y ser un mejor predicador que nosotros Nena, mena, sí es. es lo que yo quiero, es lo que nosotros queremos, es lo que claro, nosotros anhelamos, claro que sí y si nosotros te enseñamos a hacer algo Entonces, queremos que sea mejor que nosotros bien. Así es. y hay una razón y no una justificación nosotros ya estamos más de salida que de entrada así es por nuestras sí, edades claro uh -huh. y al mes que entre yo cumple 80 años mi Así esposa es. viene atrásito de mí. Así es. Entonces, queremos que la gente que venga detrás de nosotros, Entonces, sea mejor. Que continúen y que sean... Pues, claro, claro. ¿Por qué? Sí. Porque a nosotros nos ha tocado, en la trayectoria de vida, uh -huh. ver muchos avances... Muchos. Muchos muchos, muchos, avances. muchos, muchos avances. ¿Y cuántos sí. más irá a ver de hoy? De este sí, día de hoy, hoy en adelante. En adelante? Uy, no lo sé. Nunca ahorita están los principios de los carros eléctricos. Sí. Será más el principio, Casi no hay carros eléctricos todavía. Sí, no, pues Pero de aquí eléctricos. a cuatro, cinco, seis años yo creo que ya van a andar volando en ellos. Sí, sí. No solamente que ya no necesitan gasolina sino que van a andar hasta volando. Sí, que no vas a necesitar manigas, te vas a subir y llevan te llevan. aquí, llevan y, allá. Y te llevan y te suben. Y es más, van a ser tan inteligentes que nomás con el hecho de que tú te subas, van a ver si tú eres Rafael o eres él. Sí, porque ya. ya nomás el momento que te subas. ¿Por qué? Nomás por el puro peso. <risa> ya estamos identificados. Ya, ya, sí. El, sí. Tan, van a ser tan inteligentes los, los, los carros que van a saber quién, sí, sí. y al oírnos a vos, van a saber sí. Quién, sí. quién somos, sí, ya. y ya saben, eh, van a saber a dónde vamos, sí, sí, no ya, ya ahorita no hay nada, nada privado, nada ahorita ya los teléfonos saben dónde andas, sí, saben que estuviste en tal tienda, saben que estuviste en tal parte, saben que estuviste en tal restaurante, y las saben sí, sí, sí, sí, de y de cómo que pasa eso, ...para que vean la inteligencia de los teléfonos... ...y así van a ser todavía los carros al rato... Ver, los, los, eh, todos ...los algoritmos... ...están muy agotados. ...así es... ...entonces... ...mi amado y mi amada... ...todo es cuestión de la actitud... ...y de la actitud... ...y nos vamos al siguiente verso... ...nueve... ...el nueve nos dice... ...por lo tanto... ...Dios lo elevó... ...al lugar... ...de máximo honor... Aleluya. ...y le dio nombre que está por encima de todos los demás nombres. A Señor. Amén. Es él, cuando él muere en la cruz, uh -huh. lo bajan de ahí, sí. lo sepultan, y lo resucitan. Sí, por eso ya Jesús no está en la cruz. ¿sí? Amén, así es. Y todos los que la quieran ver todavía en la cruz, les vuelvo a repetir, Jesús no, no está en la cruz. No está en la cruz. A sí, él, él lo sepultaron, pero él resucitó, resucitó y está vivo Amén. Jesús él, está vivo no está él, crucificado él, ya ya no lo tengan crucificado por favor es, quienes lo quieren tener crucificado lo están ahí martirizando claro, claro. Y, y él sabe lo que lo que tienes en tu corazón quieres estarlo viendo ahí y, y quieres pedirle al crucificado cuando él está vivo y él quiere sí. estar en tu corazón a través del Espíritu Santo claro, claro así es y perdóneme pero te lo tengo que decir sí sí sí definitivamente yo estaba en ese error antes sí sí, sí pues así todo pero llega el momento que llega la luz y yo tuve la actitud de querer aprender Sí, amén y ahora estoy con la actitud positiva de tener más actitud ¿Por qué? Porque todavía queremos ser más. Claro que sí. claro que sí. A esta edad sí, a esta amén, edad, amén. Que todavía queremos hacer más. Me siento en la capacidad de poder hacer más. Sí, el deseo, el, el ánimo, el deseo, el querer ahí está. A, ahí está. porque Porque queremos servir más. Amén, amén queremos ser de bendición para la gente. Queremos ser de bendición amén. a cuanta gente podamos bendecir. Amén, amén, así es, así es. Y como yo sé que nuestros videos llegan a muchos países. Sí, amén, amén. Entonces, yo sé que si hacemos más, pues vamos a llegar a más países. Sí, sí. Y vamos a hacer de más bendición. Sí, correcto, así es. Y así con la sencillez que tenemos, eh, que ni siquiera nos estás viendo, sí. estamos más hablándote. Sí, sí. Como si fueras a radio. Sí, como si fuera la radio en yo quiero que tú te aferres más a tu fe, o sea, a la fe que estamos tratando de, amén, de pregonar, amén. para que sí. tu fe crezca. Amén, correcto, así es. Y que tú seas una persona que el Señor la bendiga de tal forma, de tal manera, que tú llegues a ser mejor que nosotros. Amén, amén, amén. Correcto. Porque si esto no lo logramos, me quedé corto. Sí, pues sí yo quiero que tú seas mejor que nosotros. Sí. Claro que sí, yo quiero que tú seas mejor que nosotros. Así es, así es. Vamos al verso 10. El 10 nos dice de esa manera, para que ante el nombre de Jesús se doble todos los días en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, no hay lugar donde se puede esconder. Si tú no estás en él. No. y ya cuando estés en la tierra ya no vas a poder hacer nada ya no, en vida en vida es, es, es ahorita que que, es ahorita cuando que tú hacerlo. tienes que aceptar al Señor en tu vida y decirle Señor quiero que tú ordenes mi vida que tú me hagas ser totalmente diferente, que cambies miren ya lo hemos dicho en otras ocasiones te lo voy a repetir una vez más mi orgullo, era una actitud de orgullo, sí. no me permitía a mí ir a durar mis rodillas uh -huh. delante del Señor. Sí. Mi orgullo. porque Porque yo me sentía mucha sí. pieza. Sí, sí, y es que ahí es donde el Satanás se manifiesta. Exacto. Ahí, precisamente. Pero hubo un día lo comento así rápidamente, hubo un día en el que hubo un llamado al altar yo pasé y ya no me importó si, si me veía no, no me veía y por primera vez ahí derramé una lágrima delante de señor, el Señor estaba me humilló el Señor allí y me humillé delante de Dios y de ahí hemos llegado hasta aquí Amén, amén, así es gloria al Señor. Ya, hace muchos años de esto, la gloria y alabanza, el Señor es grande y maravilloso y poderoso y es lindo. ¿Y sabes por qué sucedió todo eso? Por una oración. Amén. ¿De quién? Pues de una mujer que, que había salido de, de, de más pequeña de Dios, pero que no estaba en los caminos del Señor. Es. Y, y, y esa era mi mujer. Así es, así es. Pero un día el Señor amén. le recordó así es, así es y me puse a orar y, y me puse uh, pues uh, firme delante del Señor porque yo sabía que solo Él podía hacerlo porque yo yo yo no o sea, si yo te decía no no lo ibas a hacer porque sí, ya me había ya tenía dicho mis sí, sí me iba a salvar a y bueno pues estoy diciendo aquí únicamente Señor tú eres el que me puedes ayudar y yo me humillé delante de él, le pedí perdón, y ahí empecé a derramar lágrimas y, y ya empecé yo a, a hablar con él y sentí que que como que me puso la mano en el hombro uh -huh. y como diciéndome aquí, aquí estoy aquí estoy. Aquí siempre he estado, siempre no, he estado? Me ha, no me ha llamado. Exacto. Entonces el Señor es, es maravilloso y nada imposible para él y desde de ahí empezó a, a trabajar. Se está entendiendo, mis amados, los cambios. Un cambio de actitud para algo más positivo. Sí, amén. Por eso las actitudes vienen por la actitud. Amén. La tienes positiva, vas para adelante. Sí, la tienes negativa. Para y que se quite todo todo orgullo, toda la gloria eh, dentro de, de, de una novedad Así para es. que el Señor pueda trabajar. Bien. Y, ¿El once? Y el once. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. padre Así es. Amén. Que toda lengua, la tuya, la mía y la de todo el mundo, Amén. que Amén. declaremos Amén. que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Y padre Amén por eso a él le damos honra eso. le damos gloria, le damos alabanza sí. pero eso lo sabemos porque la Biblia lo dice Amén. no porque la religión me lo dice no, no, porque la palabra la Biblia lo dice, lo dice. porque la palabra del Señor nos está enseñando esto entonces, ¿qué tenemos que hacer? simples, sencillos, humildes sí. para querer saber más de Dios cuando vamos a la Sagrada Escritura así es ahora, ¿no sabes leer? No es problema. Uh -huh. Si tienes un teléfono inteligente, ahí vas a encontrar una Biblia o que te la busquen. Y tú la puedes escuchar ahí. Amén. Bendeciré a los que temen a Jehová y a, a pequeños y a grandes. Es el Salmo 115, 12, Y Proverbios 8, 36 dijo, porque el que me haya, dice el Señor, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Amén. Y mira, llevan 41 minutos. Vamos a lo que sigue, porque el tiempo se nos ha, ha ido tremendamente. Así es. Pero, yo espero que este video te pueda servir. Va a quedar, de que terminemos, va a quedar aquí en, en esta plataforma. Y va a estar en, en otras más. Y ahí donde tú estás viendo ahorita, quiere decir que va a estar también en otras plataformas adicionales. Así es. Y entonces vamos a, a, a la oración. Alemán. ¿Por qué vamos a orar? Pues por una mejor calidad de vida. Sí, calidad de personal, vida. familiar y espiritual sí, para, vale, todos. para todos. Eso no lo podemos cambiar. ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero que te vayas mejor. Claro que, sí. que tengas una mejor sí, relación sí. en tu familia, en tu hogar, con los tuyos, con tus familiares y espiritualmente. También. Y si tienes negocio y si lo vas a hacer pues, que, te vaya, que, que Dios te prospere. Claro que sí, claro que sí. Amigo. ¿Por qué? Porque hay que estar dispuestos a dar nuestras ofrendas sí. y nuestros dientes para que el Señor sea glorificado en todas amén, las cosas. Amén, amén, así, así es. que entonces, mi amado, y mi amada, déjate por día, usar por el Señor. Pero sé sencillo, sé sencillo, sé humilde. Pero con el gran deseo. De la superación. Sí, amén. Correcto. No te conformes como estás. No, no, no. En la posición que estés ahorita, hay que salir todavía adelante. hay más que hacer. Hay que salir adelante. Todavía hay que hacer más. Amén. amén, amén, amén. Así es. Y entonces, ahí es donde esto te va a ayudar a salir más adelante. Amén. Y sí, vamos bien. a orar. Padre, le le bendecimos, amén. le y le amén. glorificamos mi Dios amén. Y damos a usted, Señor, toda honra, damos toda gloria y toda alabanza. Gracias, Padre Dios, porque nos usa a mi esposa Gracias y a mí, Señor, para poder hacer videos como este Señor, donde queremos ser de ayuda y queremos sí, ser de bendición para toda la humanidad. Para todos aquellos que se atrevan a verlo y para aquellos que se atrevan a compartirlo y, Padre Santo, y que ellos puedan recibir también la bendición por hacerlo. Y, Padre Santo, cómo no dar gracias por su amor, por su misericordia y cuando usted nos dice que todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo vamos a recibir Señor y Padre Santo en este momento como lo hemos hecho a través de la radio por muchos años Señor que cualquier persona que ponga su manita en su pecho o bien en su parte afectada Sí. Dele la salud Señor Reprendemos toda, toda enfermedad Todo aquello que está molestando a esta vida Y si es cuestión del carácter Señor Al poner su manita ahí en su pecho Señor Cambie, transforme Señor Esa vida Y Padre Santo Y que no haya ningún matrimonio en problema Reprendemos ese espíritu de peito, de celo sí. y de contienda. Y Padre Santo declaramos hogares sí. felices. Declaramos y Padre Santo y a usted felices. le damos toda honra, sí. le damos toda gloria y le damos sí, señor. toda alabanza. Y, y Padre Santo, anda, entonces, gracias. gracias por su bendita palabra. Gracias sí, señor, señor por bendecirnos, pero sí, gracias. gracias también Señor por bendecir a los que están oyendo sí, ahorita en este momento grandemente, y Padre Santo el sus bendiciones, Padre Santo en el nombre de Jesús hunde, que las personas que escriban Señor un texto señor, un que mensaje el, el que nos manden un ser, correo señor. bendígales Señor y que podamos ser de ayuda y, y que podamos ser de bendición para sus honras, para su gloria su y para su alabanza en Cristo adelante, Jesús y nos creemos lo creemos que podemos ayudar a más de uno. Creo que tú seas y creemos, Señor, que les podemos indicar qué es ir a Padre, padre, padre Santo. Y a usted. Solo usted, mi sí, sí, sí, Dios. Le damos con calor y alabanza. En Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, pues aquí tiene nuestros datos. Así es. Mándenos su mensaje, su petición ahí por el whatsapp o bien eh, a hoy.oramos.com o bien a través de Messenger y nosotros vamos a apoyarle con nuestras si ustedes de hablar directamente con nosotros escribirnos, háganos, háganlo no no tenga temor de nada, hágalo en toda libertad que estamos en la mejor disposición de ayudarnos este teléfono es solamente para el whatsapp, Así no es. es para que nos llamen por allí pero si nos ponen un texto, nosotros ya vemos la manera de cómo comunicamos con Correcto, así es. Bueno, pues de esta manera estamos despidiéndonos. Así es. Pero les dejamos esto. Suscríbete, compártelo, regálanos un like, un me gusta, o bien una notificación ahí en la campanita. Y gracias, mis gracias por eh, haber estado con nosotros en este tiempo. Y gracias por compartir estos videos. Que el Señor me bendiga grandemente y les amamos en el amor de Cristo Jesús sus amigos, Elida Madrigal y Rafael Cavazos y bueno, pues de esta manera nos estamos despidiendo de usted y deseando la mejor de las bendiciones para su vida y los suyos, bendiciones Bien,